En altares como estos, eh, usted puede tener a su pareja en uno de estos altares. Eh, únicamente envía fotografía, nombre completo, fecha de nacimiento y le ritualizamos esa fotografía para que esa persona regrese a su hogar, para que regrese con usted. Si esa persona le abandonó, si esa persona ya no quiere tener nada con usted, si esa persona es una persona ingrata, maltratadora, infiel, yo se la fidelizo. Nosotros se la arreglamos como se dice popularmente. Y hacemos que regrese cariñosa, mansa, ligada, doblegada, sometida si así lo desea. Usted no nació para estar sufriendo por amor. Usted nació para vivir feliz con todo esplendor. Únicamente contácteme desde cualquier parte del mundo. Mi nombre es Víctor Damián Rosso. Atrévete y déjate sorprender.